Vamos a seguir la serie de videos para jugar. Eh, estamos entrando. Aquí estamos en un portal. Voy a intentar pasar al medio. El portal nivel que en Mods tiene tres mods. Un mod rar el portal chill. Entonces. Nivel 6, el 6 será aquí el nivel del portal, es el promedio de todos los resonadores, de los 8 resonadores, la suma XM de todos Reservos ellos, el nivel de 2, eh, eh, 4%. la parte entera base es 6, Sí, porque no, no se hace la parte entera techo, sino la parte entera base para poder determinar el nivel del portal. Entonces, digamos, si tuviéramos 7 resonadores, un resonador 7, eh, la parte entera base es 7, el sistema 7 no se vuelve un portal se los 8 resonadores. Bueno, eh, la idea de tomar un portal eh, de una forma eficiente, digamos, de que hay muchos mods, es intentar dar en medio del portal. Voy a ver si podemos. Creo que por aquí, porque hay una reja que no me. me entonces, uno le da para el accent, el idioma español para que fuera más entendible. Y uno utiliza los ultra strikes, son estos pichitos que hay acá. Que uno dispara exactamente en el medio para empezar a destruirlos destruir los, eh, mo, los mods. XM Reserves, 53% intentar pararse más en el medio pero Vemos que por aquí está como moviéndose mucho el GPS y Ir disparando y ir acabando los, los mods Con los Ultra Strikes pararse en todo el medio estaría mejor ese punto, pero no puedo pararme en ese punto. Evidentemente, 6% drained. XM reserve 35%. Eso, página que estaba rojita. Aquí, eso indica que ya se cayó uno de los chips del portal. Entonces, vamos a ver. uno de los Entonces, Si estoy parando, empezás a la cara para volver así rojito y empezar a caer los demás chiles creo que estamos bien parados no me mueva mucho Así, entre más en medio me echo mejor under attack. Attack. entre más 13. se entre más mos entre más mos entre más mos entre más mos entre más mos entre más en mi caso, como soy si nivel 8, atacar de, de medio del Ay, eh, la fuerza de, de, de mi un ataque efectivo en todos los. De esa que se me acaba la, el accent, entonces vamos a ir a Power Cube. Esto es algo que es nuevo relativamente en el juego y usamos un Power Cube. Si no es nivel bajito, digamos, tenemos un XMP1. Lo que uno hace es dirigirse hacia uno de los resonadores. Vamos a hacer uno de los resonadores. ¿Por qué uno de los resonadores? La fuerza efectiva de un XMP es... Está XM básicamente Reserves. en el medio del, 30, del, del resonador. Como vimos ahora, más o menos, me dio un 26, 21% de efectividad en cada uno de los resonadores. mucho venga, aquí este. Vamos a dejarlo malito, sin, sin lifos, para hacerlo un poco más rápido. Listo, ya me salió. Resonator. Algunas cosas. ¿Qué el resonador? O sea, vamos exactamente 30. sobre el resonador, más o menos. Lo Portal más cerca de lo que no pueda. Y vamos viendo cómo se acerca la, la ondita esta que permite un por mayor de ataque. O sea, aquí estamos un 19%. Solo quité un 2% a, a, este, a este resonador porque es una bomba pequeña. Vamos a atacarlo con uno de nivel 6. Un día, como ver, nos dio un 22% por ser un nivel 6. Vamos a ver, ¿Cuánto nos da un nivel 8%? No alcanzé a hacerle más. Al como no, es un poco más rápido, me pude darle un 33% a este y aquí solo un 7% y este le estoy. Porque es que el daño máximo se da en el medio. En mi caso, como soy ni 8, pues vamos a ir hacia el centro portal para darle efectivamente a todos, los, a todos los resonadores. Si vemos que un portal está muy duro o no tenemos un 3, -3 para poder darle los mods, lo mejor es empezar a dispararle a los resonadores para hacerlo más efectivo. En otro video mostraré cómo se hace de forma efectiva eh, la destrucción de resonadores en un portal. Resonator aquí Good work. You've been eh, hit. XM reserves. 9%. You've been hit. 1%. Digamos, en este drained. caso ya como estoy acá, no tengo que hacerlo en el medio sino lo más efectivo es irme hacia el resonador. Vamos Resonator hacia el resonador. Good work. One disparando drain. listo Ahí fue Si bueno, aquí va a hacerlo en el otro día.